Los fotovoltaicos españoles tienen previsto definir las acciones sociales, políticas, jurídicas y mediáticas a desarrollar a lo largo del año en la Asamblea General que celebrará Ampier, que tendrá lugar el próximo sábado, día 25 de abril, en Madrid. Nos preocupa eh, que cada vez se cuente menos con la fotovoltaica. Eh, el gobierno, desde luego, del Partido Popular, ha conseguido eh, lo que pretendían y es que poco a poco el sector vaya muriendo. Eh, para ello, Ampier anuncia que va a seguir combatiendo para luchar contra este atropello sin precedentes por parte del actual gobierno y para que la fotovoltaica no siga decreciendo, sino que siga aumentando en la instalación y que siga creciendo en cotas de producción de energía renovable y en el autoconsumo de todos los hogares. Jampier concentrará sus acciones en los próximos meses del año con asambleas y campañas de movilización en todas las comunidades autónomas, 2.000 reclamaciones judiciales fomentando el activismo entre su amplia masa social y lanzando campañas de comunicación que expliquen a la sociedad la situación que soportan y el marco que explica dicho atropello hacia las familias fotovoltaicas y hacia la sociedad en general, destapando todas las irregularidades del gravoso sistema energético impuesto por el gobierno a sus ciudadanos.